Ahora sí. Me lo vas a salvar en la linda, la… la... la… con este, más o menos así, y me voy a sustituir con tu lápiz acá. Nada más tu cuñada de aquí, así como estás. A pues, ajá. ¿Tú me dices que te hacen niño? No, no, no, no, Uh, no tanto, uh, mira. mira hacia allá, así, así. Andale, así como, como hiciste el we'll la literalmente vas a meter así como así como tienes tu pie pero vas a estar reparando así, como que queriendo escribir, ¿sabes? O sea, así que se vea tu tu perfil en Yalone, así como es este el uh -huh. mío, ¿va? Uh -huh. ¿Cómo será? Vas Va a dar vuelta, ¿no? Ajá. ¿Y? ¿Sí? ¿Eh? No, pero, pero el chiste es de que no se ven estéticos, ¿va? Para que no coleccionen en diferentes lados ¿verdad? No, a ver si estira los dos. El chiste es de que literalmente tu cabeza esté recargada. Bien, bien, bien. Ay, pero la no voy a poder, pues. No, no tanto. A ver. ¿Así? Súbela a tu brazo derecho. A ver. Así. Mete tu brazo igual ahí en, en el otro brazo. Borja un ¿Sí? poco. Tiendes abajo. Ufa. está frío, ¿eh? Sí. Pero me salga tras Ajá. ¿Así? Sí. <risa> así. Ajá. Estira tus pies. Flexionalos un poco. Ándale ah, así. Y el repuesto que puedes hacer. pero ¿sabes qué? qué? a ver, ponte para acá ¿Para o sea, tu, tu, tu cara de este lado y tus pies de este lado acústate bien a la derecha uh -huh. voltea a la cámara hacia la cámara, por favor ¿puedes hacerme un palotote? ¿un qué? ponte, um, estamos aquí así, así como estoy en la aire Anda ah, un poquito para atrás. ¿Así? Ah, no, no, no, o sea, no se sé, culpe, te acerquias. Ah, <risa> sí. Ándale. Ándale. Acuéstate Estira tus manos. Así como las tenías hacia adelante y las ibas. así vas. Ándale. Recuesta tu. Andale. Este es el Pero sí, como ves. Ya ponen joder, por favor. Gracias. A ver. Te voy a mover un poco, ¿va? Acuesta tu... Hazte más para acá, porfa ¿Cómo? Más para acá ¿Así? Ándale ah, No, deja caer tu, tu cara, porfa ¿Así? Ándale ah, Yo creo que un poquito más Literalmente para que puedas andar Ay, así, pero... Como el exorcito. De... Como el exorcito, de... de... ¿no? Tampoco. Tranquila. O sea, sé es que estoy feo, pero tampoco te pases vale. A ver, baja. Cambia de mano. A ver, las dos. que te ves extraño eso sin duda pero se ve porque ¿eh? <risa> okay, vamos a hacer otra